Comenzaremos con el manifiesto de Andalucía Laica en el Día Internacional del Laicismo. Eh, en este caso vamos a, voy a leer el manifiesto, que en este caso estaba justo en la silla. De todas maneras, eh, algunos lo habréis leído, pero bueno, conviene leerlo antes de que en este caso eh, se haga el debate y intervenga. Si el micrófono funciona, bien, voy a, dar, voy a leer el manifiesto de Andalucía Laica en el Día Internacional del Laicismo. En este 9 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Laicismo tomando como referencia la misma fecha de 1905 en la que se aprobó en Francia la Ley de Separación del Estado y la Iglesia. Esto supuso un hito verdaderamente importante en el avance del derecho a la libertad de conciencia que se ha extendido en las sociedades democráticas más avanzadas. Más adelante, en este mismo día de 1931, durante la Segunda República, se aprobó en las Cortes Españolas, la constitución que proclamaba la laicidad del Estado, situación que quedó abolida tras el golpe militar fallido y la victoria fascista en la guerra posterior, con el reconocimiento de la religión católica como la oficial durante la larga dictadura franquista. Este año además celebramos el 20 aniversario de Europa laica, lo que es un motivo de orgullo para nosotros, dado que nos hemos consolidado en gran parte de los territorios y comunidades que configura el Estado español. Así, en estas dos décadas hemos conseguido, con mucho esfuerzo, llevar a la sociedad el debate sobre la necesidad de un marco democrático y tolerante basado en la libertad de conciencia, la igualdad de las personas y el predominio del bien común. Es por lo que nos alegramos de que se haya legislado en temas como los derechos al divorcio, el matrimonio igualitario, la igualdad afectivo-sexual, el aborto o la eutanasia. También nos resultan positivos algunos avances en el ámbito internacional, como pueden ser los logros alcanzados por el feminismo en la igualdad de género, así como en diversas libertades individuales. De igual modo, nos felicitamos por el desvelamiento de los casos de pederastia eclesiástica, con el reconocimiento y la asunción de responsabilidad tal como ha acontecido con la Iglesia Católica en Francia, muy distinto a lo que acontece con la Conferencia Episcopal Española. En sentido contrario, Vemos con preocupación el aumento de fundamentalismos religiosos, aliados a organizaciones políticas de extrema derecha y a sectores económicos neoliberales que actúan como organización internacional, atacando lo público, sembrando la xenofobia y el odio, al tiempo que pretenden imponer de manera totalitaria sus convicciones y sus visiones políticas. Desgraciadamente tienen presencia también en nuestro país y de manera muy preocupante en Andalucía. Y es que en España, aunque llevemos 43 años de una constitución democrática que declara el Estado confesional, seguimos percibiendo que la realidad está muy cercana a la confesionalidad. Por ejemplo, continuamos viendo al jefe del Estado en actos religiosos. Se mantienen capellanes con rango militar en el ejército. Continúan las asignaturas en las escuelas y universidades. Perdón, pervive la religión como asignatura en las escuelas y universidades se mantienen los acuerdos nacidos del franquismo con la Santa Sede y se perpetúan innumerables privilegios a la Iglesia Católica. La financiación de la Iglesia sigue siendo pública con el mantenimiento de las casillas en el IRPF, entre otras muchas formas. Con las inmatriculaciones derivadas de la Reforma Aznar se han apropiado el inmenso patrimonio histórico público que explotan y gestionan sin, sin control alguno del Estado. Si pasamos a Andalucía comprobamos que la confesionalidad de las instituciones y administraciones públicas es mucho más que aparente. Así, los ayuntamientos de distintos signos políticos siguen nombrando alcaldes o alcaldesas perpetuas y otorgando medallas de la ciudad a Cristos y a Vírgenes. La presencia oficial de regidores municipales en actos religiosos es casi generalizada. La mayoría de los ayuntamientos, así como las diputaciones y el Gobierno andaluz, mantiene o incluso incrementan los privilegios económicos a la Iglesia Católica a través de subvenciones a cofradías, a hermandades, organizaciones y patronatos religiosos, con exenciones de todo tipo de impuestos, incluso de actividades y bienes de uso lucrativo. Continúa la externalización de servicios sociales a estamentos religiosos, convirtiendo lo que debe ser un servicio público en una caridad, en una caridad religiosa. Con ello, el Gobierno andaluz, mantiene una política de desvío de recursos públicos de servicios fundamentales como la educación, la sanidad o servicios sociales a entidades privadas, en gran medida dependientes de la Iglesia. Además, Andalucía destaca por la cantidad de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, entre los que se incluyen bienes de interés cultural, algunos de reconocimiento mundial como la Giralda de Sevilla, la Vizquita de Córdoba o la Catedral de Granada. Y estas apropiaciones son defendidas por las administraciones que tienen obligación de proteger el patrimonio público, tal como lo hacen asociaciones ciudadanas y patrimonialistas, como la plataforma Mezquita Catedral, las plataformas de Sevilla, Jerez y Granada, la plataforma Andaluza o, a nivel estatal, la plataforma Recuperando. Curiosamente, todo esto sucede en una sociedad cada vez más secularizada, donde, según el CIG en el mes de noviembre de este mismo año, el 40% de la población se declara no creyente de ninguna religión, superando el porcentaje de los creyentes no practicantes y muy lejos del 19% que se declara católica practicante. Para cerrar, quisiéramos indicar que Andalucía Laica, junto a las demás agrupaciones de Europa Laica, seguirá con su labor de información y de concienciación social, así como con la denuncia de ciertas actuaciones de las administraciones públicas con el fin de acabar con los anacronismos que suponen los privilegios y desigualdades como los que hemos citado. Entre esas actuaciones conviene destacar que exigimos la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, la autofinanciación de la Iglesia Católica, la abolición del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, la promoción de una ley de libertad de conciencia que afiance la igualdad de todas las personas con independencia de sus creencias, la aprobación de una ley de recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados, la recuperación de los servicios públicos, la revocación de los conciertos educativos y la salida de asignaturas de religión del currículo escolar. Para todo ello, en este 9 de diciembre, hacemos un llamamiento a los colectivos, asociaciones y partidos políticos, así como a todas las personas que comparten los principios laicistas, a defenderlos para hacer realidad la consolidación de una democracia en la que no existan las graves discriminaciones que actualmente perviven en nuestro país. Doy paso. Te toca, Diana. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, hoy vamos a comentar también dentro de este acto conmemorativo de celebración el libro Ética Laica. Eh, está compuesto por diferentes artículos de, de pensadores de, del grupo de pensamiento laico que se publicaron en el Diario Público y, y también en claro, el Egipto.org. Eh, es un compendio de muchos temas. Entonces, para comentarnos un poco, pues eh, tenemos a Antonio Pintor, que como lector médico y con su punto de vista más científico, y, y tenemos la suerte de tener a uno de los autores, a Guayís Sale. <risa> que nos va a acercar un poco al laicismo en, en los países árabes en, eh, dentro de lo, en la cultura musulmana que por lo menos a mí me ha resultado muy interesante por muy desconocido y, y porque realmente el laicismo allá sí que se defiende por la harina, es eh, tremendo Bueno, no sé si queréis hablar previamente o entramos ya en la harina ¿Queríais comentar o empezamos ya a comentar? Yo digo... No. Sí. No, no, está cerrado, está abierto, está Ahora abierto, abierto, ¿no? Sí. Y bueno, el problema del directo y la falta de práctica, que este hombre es abuelito, no sé, ¿sí? el coordinador, ah, de Córdoba <risa> laica, <por, risa> ¿no? no tenemos mucha tabla en estas cosas y estamos, no pasa esta, esta pues Ya tenemos edad, Antonio Ya, pero pues, <risa> no dejamos de ser aprendices. Y vamos, dicho eso. Y otra cosa es si vamos a estar, pues casi tú, si tú estuvieras en el medio, casi, casi a lo mejor era más, más, más fácil eh, la interlocución, pero eso era asesorio. Lo único era eh, de la Lerial y cuando tú quieras empezamos. Eh, bueno, si queréis podemos empezar por el título, ética laica. Eh, hay una gran diferencia entre ética y moral y de eso sabe bastante eh, Antonio, porque lo ha estado trabajando también en el documento de Pensar la Izquierda. Coméntanos un poco antes de la diferencia entre este y moral. Vamos a ver, voy a intentarlo. Esto, es quizá es la semilla de este prurito por intentar mmm, profundizar en los lenguajes, ¿no? la importancia que tiene, y uno la inculcó el profesor Castilla del Pino, ¿no? en su, su libro de la incomunicación, la introducción a la hermenética del lenguaje. Todos los que éramos alumnos suyos, pues mmm, aprendimos de estas cosas. Entonces, yo he intentado, porque siempre me ha dado la impresión que no era igual, no era igual hablar de ética, hablar de moral, pero a pesar de ello, cuando me he ido a libros y tal, suelen empezar como si fuese sinónimos aquí no se intercambia, una vez se hablan de moral, de ética, sin, sin matices. Y esto que a nivel de, el lenguaje coloquial, Puede no tener importancia, puesto que al final el contexto más o menos te dice exactamente lo que te hace entender lo que se quiere decir. Cuando estamos hablando a nivel de, de rigor académico, a nivel de filosofía o de ciencia, pues la cosa ya no es tan baladí, ya habría que afinar. Y la verdad es que no se hace ese esfuerzo, ese esfuerzo grande. Pues entonces, dice, de una manera genérica, por no entrar, pues esto es un tema, pues yo llevo ya bastantes años intentando captar esas diferencias y todavía me pierdo. Esto, yo tuve la suerte, a raíz de, de estar elaborando el documento ese, de que un amigo y compañero que está hoy aquí con nosotros, Félix Hea, me facilitase un documento de una filósofa mexicana, una profesora de filosofía mexicana, que es Paulina Rivero Vélez que se titulaba Apología de la Inmoralidad. Un documento de unas siete páginas, y en ese documento hay más profundidad y más conocimiento que en muchísimos libros de ética y moral para hacer la diferenciación. Evidentemente ella, como filósofa y se centra sobre todo en el carácter de las personas en su manera de comportarse en el mundo en el aspecto de las relaciones virtuosas, podríamos llamar, ¿no? Pero hay unas notas diferenciales que las voy a ver brevemente para hacernos una idea eh, la, la moral, la moral por moral normalmente es más fácil de entender porque es lo, las costumbres, la, las normas, aquello que está bien, que está mal, lo que la sociedad de alguna manera admite como, como bueno Entonces, la moral mmm, no puede llevarse a cabo con individuos libres porque la moral requiere simples seguidores obedientes, gente que obedezca a las normas en esto un personaje curioso que todos habríamos que es Abraham, que todos sabemos esa historia de que cogió al niño Isaac, porque Dios le dijo, ve y me y te lo ofrece y tal y este hombre era un buen ejemplo de lo que es una persona moral pues o sea, a su hijo y a obedecer a Dios el sube al monte va... Yo lo que no sabía, porque eso ya lo he aprendido leyendo el libro, de, es que antes había hecho otro acto de obediencia que, él estaba casado con una señora, lo que se llama Sarai o Sara, seguro, y, y, y, pero no tenía hijos, entonces mmm, le permitió casarse con otra, con su, su doncella egipcia, que tuvo un hijo, que se llamó Ismael. Pero esta señora se puso celosa y le dijo, coge a, tu, a la mujer está y al niño, lo lleva al monte y lo abandona. Y este hombre, como era un buen cumplidor de la moral, y buen obediente, poco y, hombre, y la abandonó a ver si se moría. Luego, como tenía un día muy bueno, ya se encargó de que la cosa no saliese tan mal. Lo quiero poner como ejemplo de lo que es una persona moral, no una persona libre. Una persona que sigue y obedece los disparates más grandes que se le pongan por delante. es ¿no? para cuando veamos los peligros que tiene la moralidad. La ética es todo lo contrario. No puede realizarse con simples seguidores. Requiere individuos libres. La ética demanda valor para enfrentarse a la moral individuos capaces de romper con la moral y crear algo nuevo requiere valentía para ser libre y de no solo de, sino libre para comprometerse con la creación propia con los valores propios, con ideas propias que uno tenga el ejemplo, contra ejemplo de Labrán es Sócrates Sócrates lo si, mueve por, por inmoral por, por, por defender la, de alguna manera su propio pensamiento la moral entrega a las puertas de su casa un lindo paquete con diez mandamientos y una nota que dice la cosa es sencilla, sígalos y nunca los cuestione, eso es lo que la moral nos dice. La ética en cambio es más complicada, no entrega nada, lo no deja inmerso en un mar de dudas que demandan cuestionamiento y honestidad y requiere de mucho valor para enfrentar lo establecido, lo cual puede llegar a costar muy caro como le ha pasado a todos los Sócrates que al retar la moral de su época encontraron la muerte. Pero la ética es el único ámbito en el que ejercemos la auténtica libertad. Vale la pena ser inmorales si a cambio se logra ser ético. En ese sentido, la inmoralidad puede ser una gran virtud. Que sea propia y no prestada la mirada con la que vemos al mundo, la forma en que lo y la manera en que vivimos y convivimos, es, creo yo, el objetivo fundamental de toda ética. La ética, por definición, es laica. Mientras que la moral, aunque en teoría pudiese ser laica, en la práctica suele ser confesional. Es una diferencia importante, la ética laica frente a una moral confesional. La moral... Pero no es... Antonio, entonces para la convivencia la moral puede ser peligrosa, ¿no? Y en cambio, uno conveniente es la ética... ¿o? La moral es muy peligrosa, porque la moral es el, podríamos decir, el pegamento que tiene la capacidad de unir a grupos. A grupos que no son, que son más, más amplios que lo que es la familia. Y mientras eso está estudiado, mientras es el, el, el tribalismo moral, el, el nosotros, ellos. Eso es algo que está en nuestra naturaleza, muy bien incrustado a lo largo de la evolución, porque hemos ido, es muy, la supervivencia dependía de tener un nosotros y saberte proteger frente a ellos, y esa, esa predisposición la, se, la seguimos teniendo. Luego, si esa, esa predisposición ahora se traslada al contexto en el que estamos, pues podemos ver los peligros que una moral puede representar, ¿no? Porque, porque la, un hecho para que lo veamos, si hay lo que se llama preferencias, dice, a ver, tú, este ejemplo del consumo de carne, Tú puedes preferir o no preferir carne pues porque te gusta o porque no te gusta. O sea, por que sea, la textura, la no sé qué, por lo que sea, no me gusta la carne. Eso es una preferencia. Si tú moralizas ese tema, lo convierte en un debe, y le mete unos valores. No se debe comer carne porque supone un problema para el medio ambiente, una serie de, de, de problemas y, y, y no digo que esto sea el peligro. El peligro está en que mientras es preferencia, no afecta a nadie nada más que a ti. O sea, si tú, estás miendo, si, si tú no te gusta la carne yo como contigo y como carne, no pasa nada. Pero si tú haces un análisis desde el punto de vista moralizante, de que el consumo de carne es malicioso por los riesgos que, que, que son verdad, que no es que yo vaya a discutirlo, nos convertimos en, lo convertimos en un problema, porque ya puedes creer no que tú no comas sino que yo tampoco que lo, hombre, he puesto un, un ejemplo bondadoso quiero decir, incluso las cosas buenas se pueden convertir en un problema cuando las moralizamos imagínate las cosas dudosas o que son más problemáticas no sé más, eh, pel, los peligros esto lo vemos a nivel de la política aquí la política está muy moralizada, o sea, tú ves un debate y anoche estuve yo viendo un debate entre políticos andaluces y no, y no se cuestionaba ni programas ni actividades, programa, ni nada, sino se, se satanizaba a personajes. O sea, uno decía que lo malo que era el presidente, no sé qué, o sea, se, se moraliza, es ¿eh? bueno, malo, ¿eh? y nosotros ellos. Entonces, todo lo que no somos nosotros son ellos y ellos son a destruir lo claro, cual muy peligroso el libro tiene bastantes ejemplos en este aspecto yo si quieres te comento alguno porque lo he apuntado aquí en el tema de la democracia dice esto lo he aprendido esto es un artículo de, de Ballet que dice Islam y laicidad, que lo empieza diciendo la religión es de Dios y la patria de todos. Esto lo dijo un líder religioso y tal. Fijaros, a mí esto me, me recordaba a lo que un amigo nuestro, ¿no? Julio Anguita, le dijo más o menos al obispo, ¿no? eh, algo así como tómelo como una corrección de quien siendo su alcalde, no está ni personal ni institucionalmente sujeto a la autoridad de su ilustrísima. Es decir, vemos la diferencia, ¿no? Eh, si tú te sales de la moral, y, de, y de, de, de, amplía el círculo, ¿no? Porque que lo otro es más restrictivo. Luego tenemos, <coughs> he visto también en otro artículo de... María José Fariña, no, no voy a leer el libro, ¿eh? son tres o cuatro citas nada más, que, que, que también me han llamado la atención, porque esta mujer comenta que paseando por una playa brasileña se encontró um, pintada que decía Biblia sin Constitución, no, o sea, la Biblia ¿eh? y no la Constitución, ¿no? empezamos a ver los peligros ¿no? que tiene el tema. Esto yo les comentaba a Walid que la lectura del libro, aparte de la parte de irán la de Irá, estas zonas que uno no conoce bien y que su, su, proceden de allí algunos de los autores, pues me ha hecho conocer cosas que no sabía, los demás sí lo conocen, pero a pesar de ello, cuando he leído el libro, a mí el libro lo que me producía es un desasosiego, y una inquietud y una preocupación muy de, de, de la situación en la que estamos. No quiero dedicarle más tiempo a esto porque, bueno, en el tema de la ciencia y la moralidad pues lo estamos viendo con el tema del COVID. El COVID está pasando de ser un problema sanitario a ser un problema moral. Ya el que tú te pongas mascarilla o no no, no no es un debate sanitario, es moral. O sea que ya se te empieza, si tú te vacunas o no te vacunas, ¿ya? Si uno cuest no cuestiona, si uno tiene dudas en el asunto, tienes que tener problemas. Yo, al principio de toda esta historia, yo escribí un artículo sobre el tema de las vacunas, sobre, sobre mis, dudas, mis dudas, en el sentido de que las pruebas que aportaban, no, no, de las pruebas que se aportaban, no se podía llegar a las conclusiones que decían ni los laboratorios ni los políticos. De las pruebas de la pruebas la, la, la comunicaban, estos son ciento y pico sujetos, una cosa ridícula. No se pueden aportar. Eso por un lado, y se me, me están aportando unos datos, unas pruebas que, no, que de ahí no se puede sacar a, a estas conclusiones. Y luego, ¿quién me está aportando estos datos? Una empresas que han sido condenadas por, por delitos criminales, por no haber tenido escrúpulos en matar a gente, a sabiendas, por el negocio. Por luego. Es razonable es ser escéptico, ser escéptico, no ser... No, entonces, recuerdo que un amigo me Antonio, cuidado porque se puede sobra entender que tú eres negacionista o que estás en contra. ser negacionista, es, es, es riguroso y científico. Pero no se puede ser ahora en esto. Porque si tú cuestionas, no hay un debate científico tranquilo, sosegado, de que tú pongas las dudas sobre la mesa, que otro piense tal y tal. o sea estamos en um, vamos a, a saco, o sea, a nivel de, de ciencia y lo de la convivencia social, la moral ya que estamos con los peligros, esa convivencia social. Pues está el caso de Romina que, que cuenta Nazanin en el libro, ¿no? De una chica que, que, maltratada por su padre, pues, está, tiene su novio, de que está en el que se quería vivir con él, que el padre no quiere, total, que se va de la casa para huir de las palizas, pues son, son hechos reales, ¿no? Y cuando vuelve. El juez, el juez le obliga a irse con el padre le dice: Si, sí, con pues mi padre me mata. Y efectivamente, esa noche la devuelve y me la mata. Y luego le comentaba: un, hace un poco escuchaba una, una película que es de un hecho real que ocurrió, ocurrió en Irán, que se llama la película La Verdad de Soraya, tal que es, una cosa, una historia de esta. ¿Esto? ...la invitación y la verdad estoy encantado de estar entre ustedes con, con Ana, con Antonio, con José Antonio y los demás que es un placer eh, poder además explicar un tema que me gusta, me interesa llevo muchos años trabajando en ello y en fin, eh, la visión que tenemos desde aquí desde occidente en relación con el mundo árabe islámico es que todos los árabes y musulmanes son practicantes, son creyentes y no existe ninguna duda por ninguna persona, por ningún grupo, etc. Eso es no real, no es verdad. Y desde otra parte, la visión que hay sobre Occidente es todo lo contrario. Es un mundo absolutamente libre, totalmente despegado de la religión, de las tradiciones, etcétera, etcétera. Yo cuando vine a España pues tenía un poco esta idea de que es un mundo liberal, un mundo absolutamente democrático en el sentido pleno de la palabra y cuando empiezo a descubrir el papel de la iglesia aquí en España particularmente me echo las manos a la cabeza. Cuando leo el concordato de 1953 me cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Cómo es posible que tenga tantos privilegios, se pueda eh, intervenir en, en la vida pública, en la vida privada de las personas, en la sociedad, en la familia, en los estudios, en las universidades, etcétera, etcétera. Todo esto realmente habría que analizarlo de una forma muy detallada y verlo cada cosa en su contexto. Eh, un poeta árabe de mmm, sirio, de origen sirio, murió en el año 1053, decía, dos son los pobladores de la tierra, religiosos sin inteligencia e inteligentes en religión. En aquellos tiempos ya había muchos, muchos intelectuales, filósofos, pensadores en el mundo árabe islámico que cuestionaban la religión, cuestionaban la, las creencias y mmm, la criticaban, las criticaban. El mismo poeta decía, el, uno grita desde la mezquita y otro mmm, toca las campanas. Ojalá supiera quién de los dos tiene razón. Y así podemos poner ejemplos y ejemplos de decenas y decenas de intelectuales, de filósofos árabes, musulmanes en aquellos tiempos. Lamentablemente, en... En nuestros tiempos la situación ha ido al contrario Es decir, estoy diciendo que en tiempos del medioevo eh, Estoy seguro de que tenía mucho más margen para opinar, para criticar, para eh, cuestionar que el día de hoy Luego explicaré por qué ocurre esto en la actualidad eh, El mundo árabe islámico no es ajeno al occidente en todos los, digamos, los sentidos, incluso el tema de la religión, las creencias, etc. Es cierto que en la época de las cruzadas hubo tantos enfrentamientos, ¿no? hasta el siglo XII, XIII seguramente, pero desde aquellos momentos hasta tiempos más recientes hubo un, una especie de ruptura, de, de falta de contacto entre los dos mundos hasta que Napoleón invade Egipto en el año 1798, es decir, aproximadamente en el mismo momento que sus tropas sigan a España, cuyo objetivo era económico. Él fue a Egipto porque Egipto era un país donde pasaban las, la marina inglesa camino a la India, era una eh, colonia india, y eh, por lo tanto ocupó eh, Egipto con, esta, con este pretexto. Y la conquista napoleónica no fue solamente militar, sino también cultural. Es decir, lo que existía, el, la revolución francesa con todos los, eh, el, el bagaje cultural que tenía, pues también llegó pues, a Egipto. Y desde este momento ya los árabes se llaman... El renacimiento árabe, el renacimiento islámico, porque realmente entre comillas, gracias a la conquista napoleónica llegaron al mundo árabe islámico muchos valores que son positivos. Por esa razón digo, cuando descubres la situación actual en el mundo occidental, lo que está pasando en Polonia, Hungría, Estados Unidos con Trump, etcétera, etcétera, o aquí en España con la Iglesia Católica. Eh, es un, te desconcierta esta situación y te, te resulta absolutamente eh, contradictoria con, con lo que tienes en la mente Entonces, sabiendo que realmente en la historia árabe islámica, islámica no es ajena al tema del laicismo Ajena al libre pensamiento Porque encontramos, ya a comienzos del Islam, prácticamente en el siglo VIII, finales del VIII, surge una escuela se conoce como la escuela racional del Islam la ciudad de Basora que lo cuestionan todo cuestionan el origen del Corán, el Corán si es criado o incriado el libre albedrío, el, el, cuestionan la, la, la fe misma un poco después, en el siglo X, en la misma ciudad Irak y Basora surge otra, una segunda escuela, que es la escuela de los eh, hermanos de la pureza Consideran que la filosofía es más importante que la religión. Dicen que Aristóteles, Platón son más importantes que Mahoma, que Jesucristo y que Moisés. Es decir, tenemos este tipo realmente de, digamos, de, eh, de referencias históricas que muchas veces nos olvidamos de ellas o en, desde aquí, desde el mundo occidental, son desconocidas. Llegando a tiempos modernos, también hay muchos, muchísimos, en Egipto, en Irak, en Siria, trabajan con, un, con unas circunstancias dificilísimas, sin duda, porque se ha establecido, se ha instalado en lo, lo público, en los gobiernos, sistemas muchísimo más duros, mucho más exigentes desde el punto de vista, digamos, de las libertades que en tiempos del medioevo. Hoy en día han habilitado leyes, normas, etcétera, que sin duda también vienen la mayoría del propio Islam y que también están en el cristianismo, en el judaísmo. A veces pensamos que el, el Corán y el Islam son un punto de aparte. No, no, no, en absoluto. El Corán es un, casi un calco del, del Antiguo Testamento y del Nuevo. Es decir, las historias Bíblicas están todas ahí. Está Jesucristo, está María, están Abraham, están todos. Les dan, añade ciertos matices. Eso es lo que han hecho todas las religiones. Las religiones vienen de un origen concreto desde la época de los somerios. Y cada una de las religiones han ido añadiendo matices. Pero claro, los seguidores de cada una de esas religiones... Reclaman de que la suya es la verdadera y las otras son falsas Pues todas son iguales, todas son falsas realmente Porque ¿qué realidad pueden tener una, una, una ideología, un, una, una fe que está absolutamente basada en mitos, en eh, supersticiones y muchas veces en falsidades históricas? Entonces, eso es lo que está pasando digamos, en eh, muchos países árabes y musulmanes. Quiero diferenciar un poco algunos datos, quizá algún, alguno no, no, no sepa. Eh, es decir, cuando hablamos de mm, árabe, islam, árabe musulmán, en fin, a veces eh, hacemos una mezcla y puede confundir a la gente. Es decir, cuando estamos hablando de los árabes, pues los árabes son. Es una lengua, se trata de, una, de un carácter lingüístico, el árabe, pero el árabe no necesariamente es un musulmán, porque hay muchos árabes que son cristianos. Basta saber, por ejemplo, que el Líbano, uno de los países árabes y musulmanes también, eh, hace 40 años o 50 años era de mayoría cristiana. Hoy en día no, hoy en día son mayoría musulmana porque los musulmanes tienen una... una tendencia a procrear más y la, la eh, demografía pues ha cambiado hoy en día son 50, eh, 60% musulmanes y 40 cristianos al contrario de lo que había hace 50-60 años y por esta razón hasta el día de hoy el presidente libanés tiene que ser cristiano y lo es hoy en día por ejemplo entonces esos datos eh, hay países de mayoría musulmana eh, que son 56 del, del total que son cerca de 200 países pues 56 países son de mayoría musulmana en la cual de alguna medida se aplica la sharia, la sharia islámica la ley islámica eh, pero no en su totalidad en su conjunto países que aplican la sharia eh, más que otros son Arabia Saudí, Irán eh, Sudán en algún momento también cuando tenía sistema eh, islámico. Y, y bueno, pues esos países, por ejemplo, eh, realmente eh, es preocupante en ciertos aspectos eh, que, que practican y creen. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, eh, esto, la, la cooperación de los países musulmanes eh, antiguamente se llamaba la conferencia islámica no reconocen estas, estas declaraciones ellos tienen su propia declaración eh, de los países musulmanes y qué dice esto, la primera cláusula ya marca la vida de las personas es decir, todos somos siervos de Dios por lo tanto el que no es siervo de Dios ya sale fuera y no tiene derecho de estar en este, en este grupo es más 13 eh, de estos países condenan a muerte a cualquier apóstata y la apostasía está al orden del día en esos países. Muchas veces, la mayoría de las veces, por razones políticas acusan a uno u otro de ser apóstata y es suficiente para condenarlo a muerte. Entonces, esto, esos países, por ejemplo, el tema de la mujer es central, sin ninguna duda, en todas estas, sobre todo las religiones todas han, han tratado a la mujer Horriblemente es decir, En ninguna de esas religiones la mujer sale Bien parada Y Hoy estábamos hablando, José Antonio y yo y Además, es curioso Pasa también lo mismo en el Islam En el cristianismo, el judaísmo es decir, Ahí la ley la persigue Las normas eh, sociales La tradición, la práctica Etcétera, etcétera y Todavía tenemos El único país que, está que se salva De esta circunstancia es Túnez Túnez, recientemente en su constitución de 2014, es el único país que ha prohibido tajantemente el tema de la poligamia, por ejemplo. Permite a que una mujer tunecina musulmana pueda casarse con un no musulmán. El Islam so, prohíbe esto, no admite, ¿no? Eh, esto, todavía tenemos en, en esta declaración de los, de los derechos eh, del Islam... Que el hombre es cabeza de familia y la mujer es pendiente del hombre, etcétera, etcétera. Pero eso está en las leyes también, en los códigos de la familia, en códigos civiles, en, en las eh, normas. Todavía tenemos, por ejemplo, esto, el, el, el, el crimen del honor. En muchísimo, en Palestina, en Jordania, en Emiratos Árabes, un hombre simplemente por sospechar de que su hermana, su esposa, su madre está hablando con un ajeno, puede matarla y como mucho entra en cárcel unos meses o como mucho un año ¿por qué razón? porque él ha querido recuperar el honor de la familia, todo lo tenemos esto en las leyes, en las normas cosa que creíamos en los años 50, 60 cuando había una apertura hacia el mundo occidental, por eso digo, el mundo occidental ha sido digamos como la luz para estos, estos países, creían que iban a tener eh, una una situación diferente, pero lamentablemente las cosas se han retorcido realmente hubo un avance, es decir, no es que todo ha sido así porque yo me acuerdo en los años 50, no me acuerdo, era no, había nacido el, el, los años 50, 60 incluso hasta la revolución islámica de 1979 había otra circunstancia diferente en la mayoría de estos países cualquiera puede ver las películas de los años 60 o 70 egipcias, iraquíes, sirias y, y piensa que está en España, en cuanto a la vestimenta, las mujeres, las libertades los, las playas con chicas en bikini, etcétera, etcétera. y todo esto ahora no, no existe, porque el Islamismo, el Islam político se ha hecho con el, con el poder en la mayoría de esos países y lamentablemente con el apoyo de potencias internacionales. Potencias especialmente Estados Unidos. Estados Unidos ha estado absolutamente, absolutamente a favor en defensa del islamismo, de los islamistas, simplemente para evitar que la izquierda tuviera eh, acceso al poder. Lo ha hecho en Irak, lo ha hecho en, en, en Irán con Mossadegh, que en el 51 lo ha hecho. En, en Yemen, en Irán, en todos los países donde la izquierda tenía los países comunistas, tenían posibilidades, pues les ha atacado y se ha aliado con los islamistas. Eh, Obama mismo, cuando en 2010 eh, fue a Egipto y dio su discurso en la Universidad del Cairo, obligó a Mubarak, porque los hermanos musulmanes en aquellos momentos eh, estaban... Eh, estaba prohibido como, como organización, pero eh, Obama obligó a Mubarak a que estuvieran, estuvieran en la primera fila de, de la sala. Y después pues, también defendió eh, muchísimo a Mohamed Morsi, no quiso que, que desapareciera digamos, de, del poder, aunque estaba haciendo barbaridades en este, en este país y todo esto ocurre realmente en, de forma casi casi clandestina, mucha gente no se entera, no conoce, etc. Un país como Turquía, eh, durante tantos años, quizás décadas, ha sido un modelo a seguir para muchos países, porque Turquía, como sabemos, en el año 1900, después de la, de la, primera, guerra, de, de la primera Guerra Mundial, pierde y, y, y desaparece el Imperio Otomano, el califato desaparece, entonces viene Kamal Atatut, el, digamos, el líder, el, el fundador de Turquía moderna, el padre de Turquía moderna y es un hombre absolutamente fue un hombre absolutamente laico o seguía el, el sistema francés además él era militar que estudió en Toulouse en Francia y entonces quería seguir el sistema francés y tuvo mucho éxito hay que reconocerlo porque durante largas décadas Turquía fue un país laico que no le tenía nada que envidiar a Francia pero eh, lamentablemente después empezaron los islamistas a, mm, eh, a, a, a llevar a cabo eh, todo tipo de actos, todo tipo de eh, golpes de Estado para devolver el poder a los islamistas. Y viene el señor actual, Erdogan, primero como eh, alcalde de, eh, de, de Estambul y después eh, primer ministro, ahora presidente del, del país, pues ha hecho todo tipo de normas y de leyes para retroceder, y el último fue la salida del año pasado del... El Acuerdo de Estambul en relación con el tema de la violencia del género sacó Turquía de este acuerdo eh, junto a una cantidad de normas y de leyes lamentablemente son eh, motivo de preocupación realmente. Entonces, en, eh, lo que hablaba yo de Túnez como modelo o como un país que se salva un poquito porque en realidad eh, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de conciencia también es el único país que lo tiene en la Constitución porque eh, los demás países eh, castigan, 13 de Dios, vamos, contemplan al que reniegue de la religión o sea considerado como apóstata. Pero en Túnez eh, tenemos ejemplos, por ejemplo, el eh, Ghanoushi, que es el líder del partido islamista que ha estado hasta hace poco, el jefe del Parlamento. Eh, tunecino, eh, venía de fuera, estaba eh, exiliado durante 20 años en Inglaterra, llega al aeropuerto después de la huida de Ben Ali, en Túnez, en eh, el año 2011, eh, 2011 -11, y le preguntan los periodistas, lo reciben sus seguidores y, y muchos periodistas, le, le preguntan al Anushi usted venía aquí buscando poder, va a presentar su partido, nada, eh, algún candidato para el presidente del gobierno no no no nosotros no tenemos ningún interés en el eh, en el gobierno ni en el poder y Túnez es un país eh, turístico donde se vende alcohol en las eh, bares, carterías, etcétera, tabernas eh, ¿Lo va a prohibir? No, no, no, nosotros no vamos a prohibir porque esto, Túnez es un país, vivir turismo, etc. ¿Y las mujeres que van a la playa con bikini, etcétera? ¿Lo va a prohibir? De ninguna manera. ¿Lo y va a hacer? Iba al poder porque gana las elecciones y hace todo lo que había dicho que no, todo. Es decir, empezaron a perseguir a las mujeres en las universidades porque tienen que ir el hijab, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno. Procuró prohibir el, el vino, el los alcohol, el alcohol eh, esto, presentó un candidato al, al, a la presidencia del gobierno. Pues, buscan el poder sin ninguna duda y ya no solamente buscan poder, sino como hace la Iglesia Católica aquí, también quieren meterse en la intimidad de las personas, en las casas de las familias para... Decir, decir a, la, a, a la gente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Es decir, como si fueran ellos los responsables, eh, porque tienen el poder divino, claro, entonces tienen que eh, mandar y obligar a la gente que haga lo que ellos eh, piensan. Eso ocurre en todos esos países, lamentablemente, pero lo que decía antes, a la vez existen decenas y decenas de personas que luchan en contra de esas circunstancias con con unas, en unas circunstancias mucho más duras de lo que puede ser para un occidental eh, en España, en Francia, en Inglaterra, en cualquier otra, otra parte. En las universidades, en los medios de comunicación, continuamente tenemos informaciones de que Volanito fue detenido porque insultó eh, la religión. El insulto a la religión, esto es un delito enorme, importantísimo, pero ellos pueden insultar a, a los demás eh, por sus creencias, sus eh, pertenencias, etc. y no pasa nada. Él, él puede, él, un religioso puede criticarme a mí porque yo no soy creyente o que pues soy ateo, puede insultarme, puede decir barbaridades de mí y no pasa nada, pero yo no puedo criticar eh, eh, digamos lo que él cree o en la que cree. La religión eh, es un elemento utilizado, no sé si estoy alargando mucho. Eh, no, vou, eh. Bueno, cuando no, no, no, no, no, no, no, corto, sí, sí. Eh, sí. la religión eh, se usa desde el punto de vista político, e eso es gravísimo, sin duda, porque justo el laicismo, eso es lo que quiere, esta separación entre Estado y religión, entre sociedad religiosa y sociedad civil. Pero, lamentablemente, no, no es esto lo que estamos consiguiendo, sino todo lo contrario, casi, casi, en mu muchos lugares, en muchas partes, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con el tema de, de, del judaísmo? Eh, parece que está un, un, un punto de aparte, o es algo al margen. Eh, criticamos al cristianismo, criticamos al islam, que son, sin duda, con razón, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el judaísmo? Resulta que ahora hay leyes... Que criticar al Estado de Israel se convierte en antisemitismo ¿Eso qué es el antisemitismo? Mucha gente no sabe lo que significa Una mezcla que hacen ellos y les interesa además esta confusión Yo antes hablaba del de árabe musulmán, árabe lengua, Islam, fe, religión Pues pasa lo mismo con el tema del judaísmo El judaísmo es una religión el hebreo es una lengua, el semitismo es lengua. Semita es el Sam, hijo de Noé. Y, es decir, ellos, los, los que hablan el hebreo, son semitas, pero yo también soy semita, hablo el árabe, porque el árabe, y el, juda, el, el, el, el hebreo, y el acogarito, el babilónico, todas esas pertenecen a la misma rama, la, misma, la rama semítica. Entonces, no me vengan aquí a insultar, decir a los palestinos que son antisemitas. No pueden ser antisemitas porque son semitas también, igual que los hebreos. Pero encima que no todos los que están dentro de Israel son hebreos. Porque el judío polaco es polaco, habla polaco, no habla hebreo. El judío británico habla en inglés, el, el, el, el americano lo mismo, ruso habla ruso. Entonces esta mezcla a ellos les interesa y los, los han, lo han convertido en una ley que por una razón religiosa que puedan ir ahí a tener derecho a tierra, a trabajo, cuando los autóctonos eh, no tienen este derecho y todo lo contrario se, se lo quitan para entregárselo a otros. Salid, eh, perdona, has comentado que también, o sea, en OCDE, el auge del Islam tuvo que ver Estados Unidos pues para evitar la influencia de la Unión Soviética y tal, pero en cambio aquí hay una parte de la izquierda que para no caer en la islamofobia, está defendiendo una especie de multiconfesionalidad. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando del Islam, que, que es bastante, sobre todo para las mujeres, pues vamos, es que es tremendo, incluso en el más allá solo somos concubinas, ¿no? El, el, el entonces, ¿nos podrías comentar un poco? Porque igual estamos siendo muy permisivos con esto de la multiconfesionalidad y lo estamos confundiendo con la leicidad y eso es peligroso. Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Eso es grave para mí personalmente porque lamentablemente no me gusta criticar a la izquierda porque yo considero, considero una persona de izquierdas. Pero realmente hay razones para criticar, sobre todo en ese sentido. Porque yo cuando veo que podemos, por ejemplo, iba una mujer con hijab y lo considera como multiculturalismo, a mí me molesta muchísimo porque primero hay que saber de dónde viene el hijab, qué es. Te dicen que es un signo de identidad, y por qué los hombres musulmanes no tienen signo de identidad, tienen que tenerlo la mujer solo? ¿Por qué? Estudia primero de dónde viene el hijab, cuáles sus orígenes. Es un um, signo de patriarcal al 100%. No existe signo de identidad. Es, es un signo de discriminar a la mujer. El eh, Islam lo dice, el Corán lo dice, que el cuerpo de la mujer es una vergüenza, hay que taparlo. Y ahí viene todo. Hay que saber exactamente lo que estás sintiendo. Entonces, no vengan con esta, este argumento de multiculturalismo. O, eh, este, ahora hay otra cosa que está en moda también que es el, el, el, el ¿cómo se llama?, tiene tienen un nombre que es el, a ver si me viene a la cabeza, eh, en fin, hay otra otro moda que ha salido recientemente, aparte del feminismo islámico, es otro tercero, eh, porque ahora hay en las universidades, en los medios de información, en muchísimos ámbitos, Resulta que el feminismo islámico es el bueno. El feminismo occidental es convierte a la mujer en un objeto sexual, etcétera, etcétera. Y solamente el feminismo islámico es el que eh, emancipa a la mujer y le da derechos y libertades. Y eso es imposible porque yo, de hecho, estaba comentando Ana, tengo un libro, espero sacarlo pronto sobre este tema. He rastreado el Corán, he rastreado la vida del profeta con todas las referencias que tienen sobre la mujer y es algo horrible, horrible, sinceramente y también las leyes, y también las fetuas es decir, los edictos religiosos que, eh, que, que hay y todo esto hay que saberlo, hay que conocerlo cuando estáis hablando del feminismo islámico ¿cómo puede haber feminismo, que es una, un, un movimiento liberal laico y lo mezclas con una religión machista? No, no, no, se, no, no se puede, es una contradicción enorme. Lo que decía antes es del relativismo cultural, no me acordaba de la palabra. El tema del relativismo cultural, con este eh, argumento del relativismo cultural, a, digamos, eh, entienden y aceptan la desgracia de las otras o de los otros eh, en, su, en su cultura aunque sea negativa, bueno, como es su cultura, nosotros tenemos que aceptarla, aceptarla porque la cultura no es igual para todo el mundo. No es igual para mí que para el otro que está en África o está en el mundo árabe. Y eso también es una falacia, porque las, los derechos no se dividen, las libertades no se dividen. Mentira que la libertad para uno es distinta que la otra. No, no, es que a ellos les gusta eso. Nadie les gusta ser esclavo. Otra cosa es que le hayan machacado, les han educado en un sistema concreto, entonces no tiene otro remedio más que aceptarlo. Pero no creo que esté a gusto y se ve realmente eso es lo que está pasando. ¿Por qué viene tanta gente al mundo occidental? Porque creen que aquí tienen más derechos, creen más libertades, etcétera, etcétera. Entonces no es un argumento válido eso del relativismo cultural. Desde el relativismo cultural entienden que la mujer en su papel en el mundo musulmán, en el mundo árabe, eh, está contenta y tenemos que respetarlo, es decir, si ella acepta la poligamia, pues eso es su vida es su cultura, entonces tenemos que respetarlo, eso no es así, no, no puede ser de ninguna manera porque... Eh, repito, porque así la han eh, quizá eh, educado no ha visto otra cosa pero cuando vea otra cosa distinta, seguro que se revela y no está de acuerdo con esta circunstancia Bueno, yo creo que estáis eh, deseando hacer vuestras preguntas <risa> que ahora vamos a hacer un grupo de preguntas pero um, justo antes, si no nos importa eh, quería hacer un comentario anterior también sobre los peligros de la violencia ¿no? en el bueno que no sé si ahora te he pillado un poco lo pero como has comentado, igual, bueno, pues comentar un poco y después ya pues si queréis eh, podemos lanzar un montón de, de preguntas, que ya que tenemos aquí ya ha salido un tema que tanto conocido para todos, enseguida, eh, en cuanto nos comente un poco el tema de la bioética, que es eh, algo muy de futuro y está a lo pegando fuerte, pasamos a las preguntas, ¿vale? Venga. Vamos libro, por lo contrario. O sea, lo que, lo que quería comentar es que ante vamos, entre los muchos retos que tiene ahora mismo la humanidad hay dos que, que para mí y yo creo que en general son ineludibles, el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. Uno, porque si no ponemos solución, nos quedamos sin casa, y otro es porque aunque nos quedemos con casa, como no lo solucionemos, nos vamos a matar entre nosotros. o sea que, Entonces, son dos cuestiones inaudibles a las que hay que abordar. Y en ese, en ese sentido, yo creo que la bioética tiene un papel importante que, desempe que desempeñar. Eh, lo que ocurre es que, y, y eso, Félix está aquí, que es, pertenece al tema de bioética, aquí, no va, como en tantas otras cosas, pues no vamos por buen camino. O sea, la bioética por su esencia tiene que ser laica, eh, tiene que ser porque necesita englobar todos los pensamientos. Y, y las religiones no engloban a todo el mundo, aplican en nosotros a ellos, que es como antes comentaba, tiene que ser por, por su, su condición. Y, y tiene que ser multidisciplinaria, pero claro, multidisciplinaria de la ciencia. Tiene que ver si tenemos que abordar el, el cambio climático o necesitamos. Químicos, biólogos, médicos, naturalistas, o sea ¿verdad? Pero nuestros departamentos y nuestras sociedades de bioética están saturadas de clérigos y similares. O sea, unos porque lo son y otros porque aunque no lleven la sotana también lo son, en general, ¿no? Entonces, si una disciplina que tiene que poner orden en los temas conflictivos de nuestra sociedad resulta que está en manos como en tantas otras cosas en nuestro país, no, pues, la justicia, cualquier tema. Pero bueno, como estamos en una cosa que es más global y resulta que está en las manos inadecuadas, pues la verdad es que le vemos poco, un futuro un poquito incierto a esta historia. Yo mm, quería terminar con dos cosas. Una es porque comentar mm, que lo, la, la ética, las dificultades que tiene ser ético. Ya he dado algunas pinceladas. Pero este, voy a mezclar brevemente mmm, Platón y la ciencia. ¿no? O sea, Platón habla de que se necesitan tres cuestiones para ser ético. Que es, mmm, se necesita la razón sobre, los, sobre la, las emociones, y la ciencia nos dice que la mayoría de nuestras decisiones las tomamos de manera inconsciente emocional y la razón viene detrás a racionalizar, luego un mal asunto. Luego, que hay que intentar pensar por cuenta propia sin hacer caso de lo, de, del entorno. Los estudios nos dicen, y por no entretenerme, de que el 75% cuando se hacen estudios acaban um, compartiendo lo que dicen los otros en contra de su propia opinión. O sea, aunque yo vea que esto es blanco, los demás dicen que es negro, el 75% deja de verlo lo blanco y lo, y lo ve negro, y luego nunca ser injusto, que es una cosa dificilísima, como decía este, el John Ruff, el, el velo de la ignorancia. Para que haya unas leyes justas, tendríamos todos que ponernos en una situación ficticia en la cual no supiésemos ¿qué vamos a hacer en ese mundo sobre el que estamos legislando? ¿No? Vamos a ver si somos hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos negros y entonces pues habría, como esa situación no será, situación difícil, ¿no? Entonces, y terminar Aunque todo esto es muy difícil, muy complicado, yo antes de pasar a esto quería decir que contar la, la bella metáfora del colibrí, que dice el incendio en el bosque y el colibrí llevando su gotita de agua intentar apagarlo, y los animales, el resto, le dicen: ¿Qué hace? Pues, Intentaba apagar el incendio. Pero, pero, ¿tú te crees que tú vas a poder apagar el incendio? ¿Tal? Yo no sé, yo, yo hago la parte que me corresponde. Si todo hiciese, y en ese sentido, lo que yo quería terminar un poco, que intentemos, por bueno, lo menos, pero estamos a visar un poquito colibrí. Y, y aportar a través de este hombre, eh, poniéndonos es a qué quieras hacer comer pero la verdad es que el libro merece la pena porque es bastante interesante, ¿no? Por el tema de. Y, y nada, más. por eso um, termino por ahora. Ah, un, una cosa, yo estoy rodeado, tengo la suerte de estar rodeado de colibrí, o sea, hay... y alguno está ahí aquí, uno de los colibrí que digo, los que estoy rodeado está ahí aquí, y, pero hay, hay tres que para mí son muy significativos, ¿no? Que es Julio Anguita, que lo no ha sido por un día hasta que, hasta que ha fallecido, nuestro amigo y compañero Pepe Esquina y, y otro amigo y compañero Pepe Lario. Son tres personas que toda su vida siguen, una han seguido, ha entrado y tal. Y os animo a que entréis en leisismo.org, ¿no? Y llegáis para adelante. Y yo concluido. <risa> Pues ahora quien quiera preguntar tiene una oportunidad maravillosa. Adelante. A ver, yo quería un poco aclararle al señor Jarep lo que ha dicho antes de Oriente y Occidente, y refiriéndose a España concretamente. Lo mismo que la peor dictadura, en la que se disfraza de democracia, el peor fundamentalismo... Bueno, yo no sé si usted conoce al con Michel Frey, y francés, él ha escrito muchas críticas al islamismo y ha recibido muchas críticas a través del multiculturalismo en Francia y él defendiéndose iba al punto que usted hablaba en cuestión una cosa es el islam y otra cosa es el islam político, el islamismo y es lo que criticaba lo que critica sus libros precisamente eso ¿eh? ¿cómo? él hace el estudio, por ejemplo, en el occidente donde viven eh, musulmanes y como quieren, con su lobby, y, y introduciéndose, por ejemplo, en el caso de Valencia, el dar también las clases de, de religión católica, la religión musulmana, eso es lo que él critica, claro, Francia no tiene el problema que tiene aquí ni de, de leco, es un país bastante más laico. Pero él critica eso, no se le puede decir que sea una persona de izquierda o que sea, pero. La avalancha de críticas está en eso, en lo que usted dice el multiculturalismo, el relativismo cultural. no En lo que habla, claro, los derechos humanos son una cosa y lo que esta gente quiere es otra. Y nosotros somos los que estamos con los derechos humanos. Y no es que sean nosotros ellos, nosotros somos todos. Yo no les pongo a ellos, los, los derechos humanos no les impone a nadie eh. nada que tenga que obligarle a denigrar a su persona o su dignidad. ¿no? Y no sé qué me podría decir de el problema que hay en Europa y la sí, sí, sí, sí, religión eh, bueno, lo que está comentado el señor el Islam político a lo mejor no, no lo he aclarado bien porque precisamente el Islam político es el Islam que no se puede entender sin la política y la política sin la religión es decir, justo lo que quiere al contrario de lo que quiere el laicismo. el laitismo quiere separar Estado de religión Y el Islam político no admite eso Sino lo une Y no entiende absolutamente eh, La religión sin la política Es muy criticado Por parte de muchísimos Intelectuales musulmanes eh, Extranjeros, franceses Y de otros lugares también Pero el tema del Islam mismo también hace falta ser crítico desde dentro del Islam. Eso falta, sinceramente, porque desde el cristianismo hay muchísimas críticas por parte de intelectuales, estudiosos, la academia, etc. etc. El Islam le falta esto porque no hay suficientes eh, libertades en esos países para poder criticar. Dejamos de lado los millones de musulmanes que practican la religión de una forma pacífica y de una forma normal Eso nadie puede decir nada de ellos porque es una creencia que tienen derecho a ello, etc. Pero lo que se critica habitualmente, lo que estamos diciendo, por un lado el islam político Pero también la historia, la propia historia del islam merece una revisión es decir, entender que el Corán es un libro para todos los tiempos y todos los lugares Esa es una auténtica falacia, Porque en el Corán aparecen auténticas barbaridades como ocurre también en la propia Biblia El Corán dice cortar manos, asesinar a los enemigos del Islam El que no admite la religión hay que luchar contra él ¿Cómo es posible ahora en estos tiempos del siglo XXI aplicar este tipo de, de, de cosas? Es imposible, es decir, nadie mm, permite desde el punto de vista de los derechos humanos este tipo de cosas El Islam no admite por ejemplo la usura, en cambio claro tenemos por otro lado el tema de la banca En Arabia Saudí, en Irán, eh, ellos aparentemente están en contra de que haya... Eh, digamos, intereses, cobrar intereses porque la consideran usura, pero, pero en realidad, tanto en un país como en otro, existe la banca occidental, igual funciona como aquí: eh, da préstamos, cobra intereses, etc. Porque es que no hay otra manera, no puede funcionar la economía sin este, digamos, hoy, la economía actual, porque la otra forma es dar dinero a fondo perdido, como, como pasa con las. ONGs o, ejeres, o otros, otros organismos internacionales a veces tienen esta política por lo tanto eh, hace falta una crítica desde dentro y eso está absolutamente acallada dentro del Islam porque en otras religiones, repito, que hay más margen para hacer este tipo de estudios este tipo de, de crítica, pero todavía en el Islam falta esto existen voces, pero esas voces habitualmente son perseguidas eh, castigadas, etcétera, etcétera, y mm, quizá los que pueden hablar, como en nuestro caso, estamos aquí donde tenemos más libertades y más es un país democrático eh, donde podemos hablar. Pero este, este discurso no lo puedes tú pronunciar ni en Marruecos, ni en, mucho menos en Irán, ni en Arabia Saudí. Es, es decir, esa es la realidad que tenemos que conocer y tenemos que saber. Bueno, sí, que hay varios. Bueno, empezamos eh, no, por el medio. Feliz. Feliz. Bueno, agradecer a, a los ponentes la, la exposición y la reflexión inicial de, de Antonio sobre desde el punto de vista de la, de la ética y la moral, que bueno, como, como miembro de un comité de ética asistencial, pues eh, creo que es fundamental. ¿no? Y lo que voy a hacer es una reflexión ¿no? que me parece importante. Eh, eh, ha comentado Valer el riesgo del relativismo cultural, ¿no? y yo coincido con, <coughs> con ello. Y juntando un poco con lo que decía Antonio, decía que es una poesía de Ligley, ¿no? La poesía de colibrí es que eh, mi, mi conocimiento de, de la, de, del mundo islámico es absolutamente precario e indirecto. ¿no? Como miembro de la Amistad Internacional, firmo continuamente. ¿No? Bueno, pues manifiestos y escritos en contra de personas que por de, hombres, mujeres y niños, ¿no? que por expresar su opinión, por, por cosas tan sencillas como, bueno, pues, como de hacer una crítica mínima de su opinión, son encarcelados, vaciados, fustigados, es eso por suerte no es este contexto. No es nuestro contexto, yo creo que no, no tenemos que utilizar ese relativismo. Pero nuestro contexto es un contexto de oportunidad y de riesgo. ¿no? Eh, de oportunidad porque un discurso como este seguramente en otro contexto, en, otro, en un país eh, confesional, pues probablemente no, no fuera posible, si quiero. Pues, tenemos esa posibilidad y tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa es nuestra responsabilidad porque efectivamente yo sí que, coincido un poco con Antonio hablando, retomando la bioética, sí que estamos viviendo un momento eh, de retroceso de libertades. ¿eh? Pero el retroceso de libertades además es, es, es un cripto retroceso. Eh, cada vez más bueno, pues, ocurre que hay eh, una contradicción y ¿no? una pugna desde, desde ideas de opinión, desde morales compartidas, como morales compartidas eh, con poder, ¿no? e ejemplo tiene que ver mucho pues, con la ley de eutanasia, por ejemplo, ¿no? y, eh, ocurre que una ley, que, que es la expresión de una, voluntad, de una voluntad popular, que ha costado mucho salir adelante, pues presenta desde escenarios. Desde el seno de moral compartida y hablo de, de algunos colegios profesionales, algunos hablo del de, Comité de Bioética de, de, de España, pues hablan desde la deontología, desde, desde esa moral compartida que de alguna manera nos quieren imponer por encima de lo que sería la moral laica, lo que pues, sería la moral republicana, ¿no? la ética republicana. ¿no? Entonces, ese sí que es un riesgo, yo creo que cada vez más bueno, pues, está creando esa posibilidad de de alguna manera de, imponar, de imponer una moral compartida eh, en, en un escenario que, mal que bien, es un escenario de muchas más libertades de lo que es un Estado confesional. Y es un riesgo en el cual yo creo que sí que tiene que haber, y termino con eso, es esa apología del polivir Tiene que haber la posibilidad de defender que no, no el relativismo moral tampoco existe. Hay, hay unos principios, con la Declaración de los Derechos Humanos, como ha comentado... Como ha comentado Antonio, aún siendo toda la ética siempre, no se habla de, de axiomas, sino de máximas y de, y de que es una ética intersubjetiva, pero es una ética compartida y esa ética compartida es la que tenemos que defender. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, defender esa ética republicana, esa ética compartida por encima de morales tradicionales, de morales que de alguna manera nos están, siguen socavando ¿no? y siguen teniendo ahora pues, bastantes cuotas de poder. Creo que había el fondo, también Saúl, ¿no? Bueno, Juan también. No, venga, quedamos por el fondo y luego nos metimos para aquí adelante, ¿vale? Venga, lo delante. Sí, bueno, después de escuchar lo que ha dicho Benítez, después de leer y conocer lo que dice, por ejemplo, Tamayo porque hemos hablado aquí mucho, todo todos mundo del la el peligro que hay en todo el mundo llamado occidental, o, o, o cristiano, o católico, o lo que sea, es de, de vuelta, yo creo que más allá de la media. El libro de Tamayo, lo recuerdo para quien no lo haya leído, La Internacional del Odio, hacemos alusión en el, en el manifiesto del de hecho hoy a la Lucía Laica, no está en una película. Lo tenemos encarnado en Andalucía, lo dice él, precisamente, muy especialmente. Esa, esa unión entre la extrema derecha neoliberal con los ultra en este caso, en Andalucía, según él, es una red, bueno, está organizada en todo el mundo, además con, con apoyo económico y con otro tipo de poderes pero en Andalucía cuenta con al, al menos decía él, cinco obispos es decir, creo que lo de los que convivir en cuanto a la, a la actitud ética que decía Antonio, de ser ciudadanos, ciudadanos comprometidos en este momento es importantísimo porque estamos, está en peligro de valores democráticos básicos de una manera que el, Hablando con algún profesor de historia muy conocido en Córdoba, que decía que él le recordaba los años 30 en este país, y en Andalucía más. Por tanto, y si eso lo mezclamos con, la, con estas contradicciones de todas estas personas de izquierda, ateas, que estén en cargos públicos y que potencian, fomentan y hacen que perdure este tipo de, de comportamientos, pues tenemos un problema. O hoy en día el compromiso es: si quieres ser demócrata, no te basta con ser ateo o con no ser creyente. Tienes que comprometerte con el laicismo para que haya democracia. Es que en ese sentido, el, el... en el cristianismo tenemos muy claro eh, cómo se, se entra en el cristianismo: a través del bautismo. ¿Cómo se entra, porque en este caso ha dicho que la apostasía en el Islam en determinados países, eh, terriblemente, un, un hecho muy grave? Sí. ¿Cómo se entra eh, en el Islam? ¿Cómo se pertenece al Islam? Bueno. Ah, ¿Y la otra? Sí, sí, no. La otra, bueno, la otra es, es una una, bueno, una reflexión que puede. Eh, hace dos años inicia, eh, organizamos una jornada también de laicismo y derechos humanos, y participó eh, una chica conversa al Islam yo no sé la, la situación de los conversos al Islam tiene una situación a mí me pareció muy extraño, porque yo he leído el Corán y le hablé de lo, los suras que, que, que a mí me, te, eh, me parecían terriblemente violentos y que tú lo has indicado y me decía no, no, no, es que tú has leído una traducción que no es correcta bueno, pues yo no lo sé. Entonces, si es que los conversos hacen una visión eh, idealizada del Islam y entonces quitan todo, digo, no, no, yo he leído pues, y le di, le di la referencia y dice, no, no, esa no es una, una tradición perdón, una traducción muy correcta del Islam. Entonces, esas dos preguntas. Sí. ¿Qué opinas sobre los conversos al Islam ah, aquí en Occidente? Y después, ¿cómo se entra, cómo se pertenece eh, al Islam? En relación con la primera pregunta, ¿cómo se hace musulmán un, un niño, una persona? Hay, eh, en el Corán lo dice, pero de una forma, eh, digamos, poco decidida, poco explícita. Pero el profeta eh, lo aclara, y bueno, en árabe hay, tiene un dicho de que, <t> es decir, el niño nace de una forma... Eh, Nata y sus padres son los que lo convierten al cristianismo o al judaísmo. Eso lo entienden los exégetas en el Islam: que un niño nace en la familia musulmana, es musulmán. No tiene otra, es decir, no hace falta bautismo ni nada. Si los padres son musulmanes, el niño automáticamente es musulmán. Eso por un lado. Y por otro lado, un musulmán no puede, no tiene derecho a renegar de su religión toda tu vida tienes que ser musulmán y por esta razón, pues, porque en, en las normas de las escuelas jurídicas del Islam, en el propio Corán, una persona eh, que reniegue de su religión es mm, castigo por, por, digamos, por ejecución. Eso lo hizo el primer califa musulmán, Abu Bakr, eh, sabemos que primero es el profeta, muere el profeta, vienen detrás cuatro califas, se conocen como los califas, ortodoxos, bien guiados, el primero de ellos, Abu Bakr. Después de la muerte del profeta, miles de musulmanes que habían eh, abrazado el Islam en tiempos del profeta, eh, se dieron marcha atrás, es decir, renegaron del Islam y este califa, pues, los, mm, hizo guerra contra ellos y mató a, a, a aquellos que ha podido. ¿no? ese lo, se toca como una Regla como una norma en el Islam que de ahí viene la ejecución por parte de 13 países eh, musulmanes. Por lo tanto, no existe bautismo, no existe ningún, eh, ningún acto para confirmar digamos, el, la islamización del niño, porque nace en una familia, es musulmán. Punto. No hay más. En cuanto a la segunda eh, observación eh, tenemos el, el, el ejemplo el, el refrán de más papistas que el Papa, a veces los eh, propios eh, conversos, cuando muchos entran eh, por admiración, admiración quizá no, no tan bien estudiada, tan bien arraigada, ¿no? eh, porque os, por oídas, por eh, desconocimiento de la realidad, en fin. Eso es normal, hay mucha gente que se hace budista, otros hacen otro tipo de... de otras creencias, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. el Islam parece que en los últimos tiempos también es un, un atractivo, es un punto atractivo para eh, mucha gente, entonces, eh, abrazan el Islam, están en sus dere derechos totalmente, pero lo malo es no saber en dónde se meten. Y este argumento yo lo he oído miles de veces y lo he oído decenas de miles de veces de que el Corán todo es maravilla, y la vida del profeta, el profeta es el modelo perfectísimo para todos, la humanidad, etcétera, etcétera, pero prácticamente la mayor parte de la gente nunca ha mirado, ha leído el Corán, qué es lo que hay en el Corán, qué hay en la vida del profeta para eh, saber realmente eh, echar la culpa a los exégetas ese es un argumento muy fácil, muy sencillo, muy eh, válido para algunos, pero para los que conocen la realidad de las religiones y de esta religión, pues no pueden admitirlo de ninguna manera. Es decir, los exégitas eh, comentan lo que hay, lo que ven, lo que, lo que han encontrado, eh, tanto en los, en los textos fundacionales del Islam, que son el, el Corán y la tra trayectoria del profeta, esos son los dos bases fundamentales que luego vienen los cuatro, eh, las cuatro escuelas jurídicas del Islam que interpretan eh, digamos eh, lo que hay en el Corán y la vida del Profeta y añaden eh, todo aquello que no existe no sé si algún, alguna persona especialista en derecho eh, qué es el derecho islámico muchas veces hablamos de la Sharia el derecho islámico no el derecho islámico es esto es decir se basa fundamentalmente en los primeros, eh, digamos, dos eh, fundamentos del Islam, que son el Corán y la, la vida del profeta, y después las cuatro escuelas jurídicas del Islam, que surgen entre el siglo VIII, IX y X, ¿no? Entonces, desarrollan eh, todo lo que, lo que se refiere a la vida de los musulmanes, eh, porque ni el profeta ni en el Corán aparecen detalles, como, por ejemplo, eh, cómo hay que enterrar a un cómo hay que sacrificar un animal las, las escuelas jurídicas han desarrollado todo esto y la Sharia pues, viene de todas estas, estas fuentes ¿no? entonces los bien pensantes echan la culpa a los exégetas, a los que han interpretado el Corán y la vida del profeta y no ven ningún mal en estos dos textos que en realidad no están diciendo toda la verdad sin duda que también hay parte positiva en la vida del profeta como modelo, pero también hay muchas cosas negativas. Cuando dicen que el profeta eh, es el modelo del trato a la mujer, pues sinceramente están cometiendo, un, una, están diciendo una mentira eh, tremenda, porque eh, todos los hechos, los eh, actos del profeta están tomados en libros, especialmente en uno de los libros que es del Buhari es decir, la, la colección la eh, recopilación de los hadithes del profeta, están en un libro los musulmanes lo consideran como segundo Corán, decir tan importante como el, segundo, el más fiable sobre el profeta y pues ahí encuentras referencias absolutamente desastrosas sobre la mujer, por ejemplo dice que un hombre que está rezando, eh, su rezo es inválido, invalida el rezo de un hombre, se pasa delante de él un perro, un burro o una mujer, por ejemplo. Dice que he encontrado eh, que la mayor parte de los moradores del infierno, que son mujeres, bueno, y así eso está en el libro del Buhari, no está simplemente porque alguien por ahí lo ha dicho, el libro que los musulmanes consideran como un segundo Corán, ¿no? Y bueno, si hablamos del Corán, pues también, si tomamos el tema de las minorías, los no musulmanes, el tema de la mujer, el tema de el, este, los, los delitos... A veces no son tan, tan graves eh, desde el punto de vista, digamos, del derecho actual, ¿no? Eh, internacional, pero a veces todavía van a un extremo tremendo. En resumidas cuentas, que muchas veces es manipulación, sinceramente, el tema de echar la culpa a eh, segundos, eh, traductores, no sé qué, eran. el traductor no tiene ninguna culpa, ni los exégitas tampoco. El problema está ahí en los textos. Bueno, Juan. Voy a hacer sí, un favor, ¿eh? sí, eh, nos hay? escandalizamos ahora con lo que está pasando en los países musulmanes... ...con la apostasía, como condenan a hombres, a, hombre, a mujeres y tal y cual... ...pero nosotros tenemos una historia mmm, no tan lejana... ...de cómo la Iglesia se ha comportado con los herejes, ¿no? ...quemados en las hogueras, eso han sido cientos y cientos de personas... ...que lo ha hecho la Iglesia Católica con la Inquisición, ¿verdad? Por tanto, nosotros tenemos una larga historia también de sangre, respecto a la represión de la iglesia católica, con los que no, ellos no querían que eran católicas o los, los condenamos por cualquier otra razón, porque eh, los condenaban por bruja cuando realmente era una mujer, que a lo mejor era una sabia, que realmente podía solucionar problemas y tal. no Y volviendo un poco atrás a la historia, nuestra historia, nuestra historia, yo estoy bastante orgulloso de lo que supuso al andaluz para, para nuestro país, ¿no? Lo que supuso esos, esos años, esos siglos en los que realmente eh, la cultura musulmana estaba impregnada en la sociedad a raíz de la llegada del 711 y tal y cual de los musulmanes en España y la conquista de, todo, de España, ¿no? Pero después, durante la época del califato hubo un un esplendor grandísimo de, de las artes, de la ciencia, de todo. Fue algo increíble. Y además, gracias a ello, se han conservado textos muy importantes de la época clásica, que se tradujeron al árabe y han llegado hasta nosotros. De otra manera, no hubiera sido posible. Por tanto, el respeto el respeto a las técnicas, a, a, a, a, a los sabios, a las letras, era importantísimo. Además, se le llama que era... Eh, la vida de nuestras culturas, convivían perfectamente musulmanes, judíos y cristianos. Y no se perseguían a ninguno, no se perseguía a nadie, ¿verdad? Los cristianos tenían sus iglesias, tenían las sinagogas y tenían después las mezquitas, ¿no? Esa ese, ese fue una época de esplendor que yo realmente siento como pérdida para nuestro país, ¿no? Porque después llegaron los cristianos, que eran unos auténticos bárbaros. Era un auténtico bárbaro que se dedicaba a lo que hicieron después con la Inquisición. ¿no? Pero volviendo a actuar tú antes, eh, le dijiste una, hiciste una cosa, España es un país democrático, así de entre comillas, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo. España es un país democrático, entre comillas. Somos un Estado a Pero eso es falso. Ni siquiera somos a, conserva, a conserva. No somos laicos, pero tampoco somos a Porque todavía en España existe una fuerte relación entre lo que es las instituciones públicas y la Iglesia Católica, sobre todo con la Iglesia Católica. ¿verdad? Hoy en día, como lo ha sido desde tiempos eh, bastante, digamos, eh, remotos, hoy en día quizá sigue, quizá no, sigue con una, una cantidad de, de, digamos, de privilegios eh, concedidos a la Iglesia. Eh, todos sabemos qué es lo que hay en la Constitución Española. Eh, hay libertad. De, de, de culto, pero inmediatamente a continuación pone que los poderes públicos tienen que colaborar con la iglesia católico, católica. Y eso se ha convertido también en un café para todos, porque los musulmanes forman una comunidad, los judíos otra comunidad, y nosotros también exigen eh, dinero de la declaración de la renta, eh, del Estado, privilegios de otro tipo, eh, clases de realización en los colegios, etcétera etcétera Todo está ahí. En el año 1998, el señor Aznar, llamar señor, entre comillas, también, eh, hizo, esta, esta les dio el tema de las eh, matricula eh, matriculaciones, que se han matriculado decenas y decenas, de miles de bienes de todo tipo eh, sin ningún, ningún derecho a ello es decir, eh, ya no solamente lugares de culto, iglesias y catedrales como se ha hecho en el, con la mezquita de esta ciudad sino a veces son pisos, son eh, tierras cultivables y otro tipo de bienes todo esto sin ninguna duda lo sabemos y lo conocemos y son mmm, criticables eh, que duda no cabe porque van en contra de los derechos de los ciudadanos. Son bienes del pueblo, bienes de, los, eh, de, de la gente, eh, bienes del Estado, y resulta que lo están usurpando realmente eh, un poder determinado, que es la Iglesia. Bueno, yo creo que nos quedan dos. ¿Sí, sí Rubén, y ahí al fondo. Ah, y ahí, bueno. Vale. Pues venga. Estas tres, si os parece, ya luego nos vamos a, a tomar algo, porque si no, ya nos pierdan. Podemos, podemos seguir en la conversación con todos los que quieran venir a la Venga, pues vamos a con esas tres, ¿vale? Venga, venga, comenta, empieza. Yo como y apoyar sobre todo la idea de que desde es solo desde la bioética, bueno, yo lo llamo metaética, es lo único que puede dar respuesta, porque la moral ha adaptado y combinado desde el siglo eh, 13 o 14 ha ido dominando a través de la religión y de los otros poderes fácticos y, y dictatoriales o, o totalitarios, ha ido manipulando todo lo que es la ética. Por lo tanto, a mí la ética, yo como la he vivido de siempre, no, serví, no, no servía ya para nada, era la metaética, ya a nivel filosófico y epistemológico, donde encontraba una liberación y una respuesta a mis necesidades vitales y de, derecho, y de derechos humanos. Por eso es reforzar esa idea y luego el tema de los países islámicos o musulmanes de región musulmana. Mm, quería decir que, es, que el, el, el tema es el doble. Yo lo veo el tema como duplicado, tanto por lo que es la cuestión religiosa y yo, por decirlo así, no me gusta mucho, el integrismo que se puede, puede aparecer en, alguno, en algunos estados, y duplicado por el tema de explotación y represión de Estados Unidos, la OTAN y de otras... Por lo que, viendo un poco la, la perspectiva de lo que estoy diciendo, es que no hay textos que apoyen un cambio. Desde una acción ética válida, bioética, eh, desde la epistemología o, o, o cuestiones así, no hay textos que apoyen o, o validen otras vías, otras alternativas. Por lo tanto, me parece que esta... Tanto las asociaciones colectivas como estos libros que se están haciendo son importantes para fortalecer. Y en el mundo islámico, sobre todo, que es necesario. Es importante, perdón, rápido, eh, saber que en el mundo árabe islámico también eh, han tenido diferentes tipos de gobiernos: es decir, del socialismo, panarabismo, nacionalismo. Comunismo Yemen del Sur era un país comunista el sistema comunista seguía el sistema soviético en aquel momento hasta el año 1990 era un país comunista hubo un torcimiento digamos de la historia a, a raíz de 1967 con la guerra con Israel es decir la derrota de los árabes con Israel hizo que el Islam el Islam político subiera tanto eh, a la esfera pública, los eh, gobiernos, etcétera, etcétera, porque eh, los islamistas supieron cómo ocupar el espacio. Con el eslogan, el Islam es la solución. Es decir, todos los sistemas que han, se han practicado, que se han aplicado, eh, han fracasado. Desde el socialismo, el panaralismo, etcétera. Entonces, nos queda, el Islam es la solución. las últimas. Pues, bueno, Sí, aprovechando que estás tú aquí, que me imagino que has reflexionado sobre esto más. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hombre, porque España, eh, digamos, eh, tenemos una inmigración relativamente reciente, ¿no? Pero el caso de Francia, ¿no? donde ya, eh, eh, digamos, musulmanes de segunda o tercera generación, ¿no?, que llevan allí, que realmente no, no se han educado como musulmanes, ¿no?, pero... Eh, digamos que eh, había una reconversión, porque no podemos decir que estos chavales fueron musulmanes, hacia un Islam mucho más dogmático que el que tenían probablemente sus padres. ¿no? Entonces, yo creo que esto más un fenómeno sociológico de fracaso ciudadano A mí me llamó mucho la atención, no recuerdo si era un campeonato del mundo o de Europa, cuando eh, quitaban a la selección francesa, ¿no? y que además está plagada de jugadores eh, no franceses ¿no? O, de, sí. o, o étnicamente no franceses ¿no? entonces eh, eh, yo creo que ahí sí que hay también un fracaso de, de integración, si no se sienten franceses pues a lo mejor la identidad esa, esa supuesta ideal islámico ha pesado más en, en esos chavales como, como franceses y Que ¿no? yo creo que eso es un problema sociológico ¿no? y, y, y me interesa más el caso francés que el que más conocemos aquí ya digo, en España todavía no tenemos ese, esa andadura, estamos todavía en la primera generación ¿no? de, de, de inmigrantes. ¿no? De lo que ocurre en Francia, en Holanda, en otros países donde tienen inmigración de origen norteafricana, eh, de origen de Oriente Medio también, eh, ...realmente están sufriendo el mismo fenómeno que está ocurriendo en sus propios países. Es decir, lo que yo decía de esta, esta, este regreso del Islam un poco eh, fundamentalista... ...sobre todo en mm, determinados grupos, determinados partidos políticos... ...lo viven también muchos de estos eh, inmigrantes de primera, segunda generación, etc. Pero por otro lado yo creo que también se exageran un poco las informaciones... Eh, yo conozco el caso de Francia y sé que hay muchos, son miles y miles de origen eh, de inmigración que vienen de países árabes musulmanes que están perfectamente integrados. Es decir, no están todos ni mucho menos. Yo creo que estos que eh, luego... Eh, actúan de una forma violenta, se meten en grupos eh, fanáticos como es el Estado Islámico y otros sinceramente no son la mayoría ni mucho menos pero claro cuando hay uno o, o diez y ponen una bomba o cogen un fusil y empiezan a matar a la gente por la calle. Entonces, la idea generalizada es que todos son así, todos los musulmanes. Y yo creo que tampoco es esto. Es decir, quizá los medios de información ahí eh, tienen un poco la culpa de, de, de dar esta, esta idea tan, tan negativa sobre... Él. Porque son muchos millones, cinco, casi más de 5 millones de origen norteamericano y de Oriente Medio viven en Francia y si realmente estos 5 millones eh, no se han integrado y viven al margen de la sociedad sería un problema muy muy muy grave para Francia y yo creo que no, las cosas no llegan a esto es cierto que por ejemplo en, en Bélgica en un momento dado grupos de comunidades musulmanas querían hacer una especie de gueto incluso no querían que la policía entrara en su barrio eh, querían poner la sharia como norma pero son casos muy, muy determinados, muy concretos, muy puntuales eh, sabiendo que es un problema sociológico que ne soci sociológico necesita sin duda más estudios, necesita más medios, más maneras y formas para eh, para llegar a decir, no es que dejen de su, su tradición o su religión, no pueden mantenerse ninguna duda, pero tienen que admitir eh, las normas, que son normas absolutamente civiles, eh, dentro de los derechos humanos y dentro de las libertades eh, admitidas de forma general en la humanidad, deberían admitirlas. No puedes decir tú, eh, yo no puedo darle la mano a mi vecino, o no puedo eh, saludar a uno porque no es musulmán, eh, en fin, todas esas cosas son, sin ninguna duda, ponen barreras y pro provocan problemas muy serios. Bueno, la última ¿no? Eh, eh, el tema este de la ética para mí es tremendamente problemático. Yo soy profesor de universidad y me encuentro con un este problema cuando doy mi asignatura que es en biología. A de una y esto eh, me ocasiona muchos problemas con los alumnos. La verdad es que los alumnos vienen con una idea ética, preconcebida, tremendamente ideológica. algo que casi yo no puedo enfrentarme a, a, a esa ética. Esa es la <tose> son, ellos, ellos hablan del de, de, de ser que es la ética. Yo como profesor, eh, yo he tomado la opción y digo, no se habla de ética cada uno que piense como de aquí estudiamos solamente ciencia exclusivamente ciencia entonces que la ética hablábamos ahí de ética laica lo de laica lo comprendo en la razón otra la entre diferentes posiciones religiosas pero claro, he hecho en deficiencia que país sobre ética me parece que ética cuál va a ser nuestro clase? ética en la que queremos nosotros pues, a, pesar de que somos, somos, a una ética a una ética central, eso es lo que yo encuentro como difícil en todo tipo de reuniones porque claro qué reunión tiene tres fundamentos claros el primero era un sistema de grancia más o menos fantasioso. lo que es un científico mudo, por supuesto yo defiendo el artismo el artilismo radical eso es mi social o mi integración personal con el mundo Por eso, ¿cómo debo yo comportarme como ¿Cómo debo de comportarme en mi trabajo? ¿Cuáles son las relaciones de producción, de producción que son más o menos éticas? Y el tercer aspecto que tiene lo que es religión es un sistema político, que sirve para autoconservarse. Y aquí sí si veo yo que esto es una reunión de tipo político. ¿no? hablando de oponernos a un poder político y que en España se opone a los poderes políticos son los partidos políticos y yo sí por experiencia veo que los partidos políticos han defendido eh, propuestas eh, laicas en cuanto llegan al poder solvido lo que hacen es, lo que quieren mantenerse en el poder y quieren evitar que cualquier elemento de disenso ¿eh? les provoque una quiebra una, una fiebra, a través de la cual pues, se caiga de, de, de, de, de, de la punción entonces me preguntan ¿eh? dada esta reflexión que hago ¿qué futuro tiene esto de la edad? ¿no? Lo que pasa es que has ha, ha tocado fondo, ¿no?, es decir, en, en estos momentos es para iniciar, o sea, lo que tú has planteado tan bien y tan agudamente es el inicio de un largo debate, o sea, entonces dice, ¿qué, qué, qué, qué futuro?, pues yo creo que ya lo he dado a entender. Yo creo que si seguimos por el camino que vamos, un futuro muy negro, muy negro. Porque tú mismo, en lo que has comentado, te das cuenta cómo inmediatamente confundimos moral con ética, ¿no? O sea, de si eh, traen con concesiones preconcebidas... O sea, tú ya traes lo que te... Un, un sistema de valores que tú te encuentras, o sea, que tú te encuentras en tu entorno, no lo discutes, lo asume y tiras con espalante. Entonces, en el entorno que nosotros estamos, el sistema de valores que nos encontramos es el de la Iglesia Católica. Ahora puede uno pensar de otra manera, pero cuando nosotros éramos, teníamos cierta edad, era por decreto y por obligación, lo que sea. ¿qué, ¿Qué intento, hombre, por lo que te digo? Y además porque yo creo que ya no, no quiero cansar, pero que qué intento decir que en el tema este es decir cuando ¿cómo podemos considerar que alguien empieza a diferenciar lo que es la moral de la ética? Es decir, cuando cuestiona cuando cuestiona ese sistema de valores que viene de fuera y tú, con tu razonal, raciocinio propio y tu sistema de tal, intenta intenta crear un sistema de como pero ya es tuyo. Ya, eso no quiere decir que tenga que o ser bueno, ¿eh? o sea, pero es el tuyo, es eso y no quiero vamos es que, es que ya, como te digo ¿no? esto ya sería un <risa> muy interesante muy interesante vamos por supuesto pero que, que no quiero profundizar porque entonces mmm, empezábamos otra otra sesión súper breve que sí sí breve pero también eh, vamos yo también soy profesor de la universidad y lógicamente también me encuentro con planteamientos que pueden tener el alumnado pero hay un punto de partida que Walid lo ha dicho, y es el que yo me remito en unos momentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que eso hay que leérselo, porque es un punto de partida en el cual nosotros nos podemos apoyar. Claro, es que eso lo hablamos, lo decimos, pero son 30 derechos clarísimos y que tienen validez. Y a partir de ahí, bueno, yo me puedo remitir cuando hay una discrepancia importante con una, un alumno o algo así, es que los derechos humanos, no el concepto así, sino leemos, y cuando uno lo lee dice, ostras, pero esto es un punto de partida muy importante para una base de planteamiento de una ética laica, es decir, que no partimos de cero, eso yo creo que es un tema importante a considerar. Bueno, pues eh, yo creo que ha estado maravilloso, que hemos aprendido un montón. Y bueno, el que tenga tiempo y ganas, ya sabéis que habrá unas cupichuelas <ríe> y un tercer tiempo estupendo. Felicidades del elitismo a todas y a todos.